esta vez galling nos planta aquí en el desierto de Sinaí Hoy he querido hacer este vídeo con el M56, he puesto un vehículo de apoyo. Los tanques americanos o sea, aquí en estos VR, 67 me gustan bastante. El, el T92, pero bueno, este, el escorpión, el M56.

Me encanta este tanque. Me encanta. Así que no tiene blindaje apenas. Aparte, bueno fijaros, arranca muy rápido, tiene una. no pasa de 45 km por hora, pero tiene una aceleración bestial. Muchas veces.. hace tanque. este carros Simplemente fallas un tiro y te puedes acercar rápidamente si no estás muy lejos de cualquier.

Cualquier enemigo y te pones al lado, por ejemplo, los Tiger, una veces fallas, pero mientras ellos recargan, te da tiempo de ponerte justo a su lado y le arreas y te lo cargas. Tiene una casi 200, 200 milímetros de penetración en los proyectiles perforantes. Aparte, tienes carga hueca, muy bien, muy bien. Problema: cualquier ametralladora ya te deja acá. no tienes apenas blindaje, pero bueno, no.

Tiene una potencia de fuego bestial, poco brusco a la hora de frenar y estabilizar el cañón. Pero es muy rápido, movimientos muy rápidos y recarga muy rápido. eso es su, eso es su fuerte, el, su punto flaco, pues que no tiene blindaje, y, pero nada, prácticamente nada. El combo y suelo nos borra. Vaya, ahí tenemos a un se acerca a la zonita, zona C. Venga, 500 está bien.

Wow, me encanta cuando vuelan las torretas <risa> Ese panther Ese panther, panther, panther Me encanta cuando revientan así Aparte tiene un retroceso bestial Cuando disparas se va medio tanque hacia atrás Las frenadas pues Ya veréis Alguna que otra vez me ha costado Pues que me maten Con una simple metralladora Pues porque el cañón

una vez que frenas. A ver, pum. Los veneos impresionantes hasta que se estabiliza. Pero para mí es mi favorito. Uno de mis favoritos. Me encanta este bichito. Tengo compañía. No sé si está demasiado cerca. Se ha subido. Tengo a dos compañeros atrás. Ahí está, lo está marcando. Ese está justo en la subida. Por ahí. Bueno, parece que lo tienen ocupado

mientras no pasen de, mientras no pierdamos este flanco y aquí puedo estar bueno por ahí va saliendo uno pero a ver no está claro ojo con esos dos en cuanto caiga uno debería de ponerme yo ya venga un tiger 500 al menos también misma distancia un poco lejos a ver algo pupita por aquí impacto en las rugas

ya con la metralladora me dispara, así que no me puedo quedar ni ahí. Si me toca ya, voy listo. Venga, otro más. Ahí es el... justo, le pegaron el blindaje inclinado. No me he hecho pupa. Venga, no, mi compañero está ahí. BMP. Lo tiene cerquita. Venga, lo estás machacando. Venga, muchachos, hermano. Voy a marcarlo por si alguien más le puede dar zapatilla. Venga, está disparando el BMP. Venga, la torre ahí. ahí el cañón.

Bien, ese le ha hecho pupa. Bueno, mi compañero lo ha destruido. Estupendo. impresionante Muy bien, chaval. O sea, se has hecho muy bien. Y <risa> yo no sé si llega a reparar el siguiente proyectil. Me toca, me destroza. Lo dicho, somos muy blanditos. Estamos muy expuestos. Venga, vamos a avanzar un poco. Vamos a asomar el morro. Hay gente. Un cazacarros y un carro ligero.

Pueden subir, parece que están subiendo por aquí. Y si desfilan y bajan por aquí por por este camino, me pueden poner en serios apuros a mis compañeros que están justo ahí en C o acercándose a C. Pues está siendo jodido hoy tomar C. Venga, vamos a asomarnos despacito. Eso está muy quietos.

En cadáveres, pero hay disparos por ahí atrás. Algo se ve. Venga, a ver. No veo nada y por ahí abajo parece todo tranquilo. venga, Vamos a meternos aquí en este buquecito, aquí detrás de esta roca. Fuego de artillería. Eso es que me han visto.

Alguien me ha visto y me está mandando polvorones. Venga. Bueno, desde aquí con los binoculares veo bien y me cubro. Eso ha sonado ahí cerca, ¿eh? Pero muy cerquita. Eso ha caído cerca. Algo, algo, algún motorcillo por ahí. Algo estoy oyendo.

La artillería está muy cerca. Vaya, este lo tengo aquí al lado. No veo a ningún aliado cerca, así que este está claro que es un enemigo. Vaya, pues está ahí. Está justo ahí. Venga, a ver si se me hace un poco el morro. Va, un Fiat. Hola, hola. ¿Me has visto? Venga, vamos, que rápido. Vale, me tasco aquí

me va a dar tiempo ah, se me escapó, venga, por abajo, por abajo a ver por dónde se para el pájaro venga, por aquí, por aquí, por aquí no, demasiado precipitado venga, este va para hacer. tengo que cazar por ahí, bueno, yo lo marco venga, quédate ahí ay, quietecito vaya no me da la altura oh, Joder. venga, venga, venga, vamos venga, vamos, venga vamos a salir de este

agujerito para poder tener venga, ahí, quieto venga, vamos, ese es tocarlo y listo vale no era muy complicado, pero vamos el cañón mío no bajaba más en esta pendiente bueno, no he visto más, 12. ¿sí? bueno, hemos apoyado a un compañero a cargarnos un Tiger y dos blancos el Panther y ahora este Fiat

y un misil alguien mi compañero está disparando hacia esa parte alta y desde ahí están respondiendo ahí tenemos a un visitante seguro hombre mira aquí tenemos para tomar venga telémetro midiendo distancias 800 metros venga a ver si le podemos dar

No, no, no me deja subir más el cañón. Joder, macho, ese es el problema. La inclinación. Vaya sorpresa. Pues estaba ahí paja. Ni lo hemos visto. Gracias compañeros. Bueno, ese tío está ahí y yo aquí estoy haciendo el tonto. Venga, vamos a buscar rápidamente un sitio donde la inclinación nos dé.

A ver, desde aquí, desde aquí. No, tampoco. Venga, se está metiendo en B. B, 700 metros. Justo 800, como me ha dado más o menos el telémetro. Le puedo hacer pupita. Nada, tampoco. Venga, se va a pasear por delante de mi nariz. Y yo aquí sí puedo hacer nada. A ver, venga, más abajo. Tampoco. Venga, vamos a salir de aquí de esta talladera. Ay, por favor, como patina.

Venga, así como se me escape será por mi culpa. Venga, vamos a ver. Ahí estás. Venga, ajusto con la mira del comandante. Venga, 800, no. Ahí. Venga. Ahí va. Toma, Castaña. Venga, otro colega. Venga, venga. Espérate que cargue un momentito. Venga, listo. Venga, ya puedes pasar. Venga. Toma. Otro. Otro Panther. Dos Panther. Bueno, qué que bien.

Mientras sigan desfilando, perfecto. Ya llevamos cuatro. Sí, claro que sí, bien hecho. Gracias, compi. Vamos a ver, ¿qué más? Venga, ese compañero avanza. Ahí tomando C. ¿Y este?

A ver, a ver, a ver, a ver También estoy Me va a pasar lo mismo que antes Así no sé si desde aquí Pues sí, ahí lo tengo Venga Nada, no me da, no me da El tío está disparando Venga, un poco más abajo Más menos a los 800 Le dimos al otro No te muevas, cabrón ¡Vas! Me han levantado la presa Bueno, por lo menos ha caído

Dos segundos más, yo hubiera sido mío. Encima lo tenía de lateral, es ¿eh? decir, era para reventarlo. Como... Pero de todos los que han caído, el primero ha sido el mejor. A mí es que cuando la torreta la ves volar, cuando revientas, hombre, otro pues venga, muchacho, venga, animaros. Venga, un café, venga. otro tiger. La inclinación no me da.

Ahí, ahí te paras, muy bien, muy bien Estupende. venga, <ríe> otro cinco y golpes sombríos, cuatro es que el tío encima se paró ahí no da nada, y encima de lateral así de gusto pillarlos a todos no se escapa uno bueno, una masacre hoy hoy está costando tomarse, eh

y os, está, os está costando. Venga, otro más. Qué alegría! Vamos. Ese está detrás de las casitas. Aquí va a salir entre esas casas. Ahí se queda. Venga. 400 más o menos como el otro. Pues se ha quedado ahí. Ah, oh, no, está ahí. Venga, muy bien. ya Jack Panther. Venga, van en 6. Vamos a abrirnos para acá.

Que parece que por aquí los vemos venir mejor Ya no estamos tan alto Pero bueno, también tenemos por aquí buena buena visibilidad Y si se acerca alguno ya El problema de la inclinación a, baj a bajar Bueno, a subir Pues no lo voy a tener Qué bichito más bueno eres, M56 Me encanta, disfruto como un enano

por ahí no se ve nada, Muy bien, todo tranquilo. Bueno, pueden estar ahí, otro más, venga, venga, venga, venga, no me da tiempo, no me da tiempo. Se ha metido ahí, entre las casitas. Bueno, a ver si saliera por ahí, igual que hizo el Panther, cazacarros. Nada. Y ahora mantengamos la presión. La no sé, parece que, parece que lo han abatido.

Ahí hay dos columnas de humo. Antes había una. Parece que sí. Que ha caído. Venga, escucho por ahí el ruido. Tanque ruso. Mi compañero. Oh, pero tengo aquí otro. Venga, otro. ¿Quién es? Venga, otro Tiger. Otro, otro, venga, venga. Ahí. Venga. Oye, mi compañero que la ha liquidado. Y ese 2 ese ha caído, pero no ha sido ese Tiger. Entonces viene de frente. Venga.

Madre mía, que vaya partida y hay partidas con este tanque que son una auténtica bestialidad Te ponen las botas Me quedan 11 proyectiles Y creo que solo he fallado dos. Otro más, venga Solo he fallado dos con el primer, con el primer Tiger Tuve dos rebotes, venga, este también 8 Madre mía, va partida acá Ahí está Y siete son ataques sombríos Porque, bueno, el primero fue inicial Si no eran todos

Ah, aviones, ese es el problema Es el nuestro, es nuestro Es compi Fuerzas enemigas han tomado una zona ¿Han tomado? Va? Sí. Vaya Esto está casi ganado No, no me jodas si el no responde

se vuela, sube la pared, venga, baja, vamos para atrás, venga, venga, cálmate, cálmate. No me jodas, que me está saliendo una partida de edición. Te cito, te cito. Venga, ahora ya, más tranquilo, más tranquilo. Venga, podemos retomar. Calling. Las aliadas han tomado una... Bueno, ahí tengo fiesta. Venga, ahí va un compañero para allá.

Que haya marcado a un La enemigo está cerca. está cerca, vamos Nadie por aquí Una explosión, pero mi compañero sigue vivo Va, camioncito, no me jodas, tío Bueno, veis Si es que, es que te tocan un poco y se acabó

bueno, tenía vehículo de apoyo Es una pena después de haber Reventado a 8 Vamos a salir del mismo sitio Por lo menos es por donde va la película Pero esta vez ya no lo subo Ya vamos a intentar meternos por ahí por ver Pero ojo con los aviones Ven, Acelera rápido Ahí está 40, 45, ya estás Muy bien Ahí tengo un avión Al lorito, a las rocas

No sé si me ha visto o es que está levantando levantando vuelo para hacer un picado. A ver, no lo veo desde aquí. Eso está acabado ya. No quiero, no quiero otro M56 destrozado por un avión. Nadie por aquí. Ay, mis compañeros están disparando. Está muy cerca, eh. Ojo con este. Venga, se va ahora. A ver si

Venga, vamos a movernos hacia la otra roquita. Ahí está, héroe acorazado. Misión cumplida. Espectacular, menudo bicho, me encanta. Como revienta, disfruto como un enano. Con este tipo de tanque, con este tanque. Tercero en el equipo. Vale, 50.155. 18.000 pepinacos solamente.

Con los objetivos terrestres de estudio si hubieran conquistado alguna zona hubiera sido bastante gañero muy bien buenas investigaciones todavía me queda me queda solo un poco para el T 95 que es un tanque que bueno estamos es, yo estoy investigando para prácticamente tenerlo ya pero no, no me gusta nada el heavy tank este demasiado lento

bestialidad de blindaje por todos sitios, excepto por el techo, el techo es, vamos, casi descapotable, es el punto flaco de ese tanque y es muy lento. Así que como no vayas con ese tanque con buen apoyo y una buena cobertura de los compañeros, estás vendido en cuanto te aparezca uno por un costado o por detrás, no puedes hacer nada. Bueno, pues nada, esta ha sido la partida de hoy

desierto de Sinaí, el M56 el Corpión. me encanta este es mi tanque favorito es uno de mis, de mis favoritos, junto a un 3400 pero es que este es especial para mí me encanta bueno, ¿qué opináis del M56 algunos de comentarios me gusta, lo tenéis ya, lo habéis probado la verdad es que es muy divertido lo recomiendo, bueno, solamente cuidado que es muy blandito incluso con las ametralladoras estas K.O

pero cuando coges a uno los revientas y recarga bastante rápido tenerlo full lo antes posible es muy importante y la verdad es que si lo probáis puede ser que os pase conmigo que lo disfrutéis bastante porque es muy bueno es un matón bueno pues nada creo que os haya gustado el vídeo de hoy hoy ha sido un vídeo bastante más movido y

Nada, recordaros que tenéis el enlace del grupo de Discord al Escuadrón Ibis abajo en la descripción para los que no tengáis en un escuadrón y os queráis apuntar, os animo, os vais a divertir, la verdad es que tenemos buenos momentos, buenas partidas y nada, ahí os lo dejo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, recordad de suscribiros, de la campanita, muchos likes y nos vemos en un próximo. Chao.